un nuevo jefe ha llegado a la isla, pero este nuevo jefe está escondido en algún lugar de nuestra isla y la pregunta es, ¿dónde? En este video estaremos descubriendo el cambio más grande de Fortnite con la llegada del nuevo jefe, Ghost Rider. Y hablaremos de los nuevos easter eggs que están llegando al juego Así que familia, si quieren saber todo esto y mucho más No se pierdan nada y quédate hasta el final del video. Ayer estábamos en directo en el canal A lo que descubrimos que Galactus uh, Está mucho más cerca de lo que pensábamos Así que decidimos coger a Iron Man y Lanzarle su hiper rayo Para ver qué sucedía ¿Quieren ver qué sucedió? Pues chicos, os dejo... Un pedazo de video para que no os lo perdáis. Entrar justo ahorita al video que tenéis justo aquí arriba en la etiqueta. Así que entrar ya. Pero entrando en el video de hoy, quiero avisaros antes de nada. Luego no os quejéis. Esto se va a poner muy interesante. Encima es que hoy mismo, agarra la silla. Llega ese jefe al juego. ¿Y la skin de Gref? ¿Y la skin de Gref? Ya tienen fecha, hermanos. Lo adivinamos, sí, sí, lo adivinamos, cuándo iba a salir la skin de Greff y prácticamente en qué época del año. Fuimos de las primeras personas en adivinar cuándo iba a salir la skin de Greff. Anuncio que mi skin de Fortnite saldrá en la temporada número 5. Concretamente, a inicios de la siguiente temporada de Fortnite. ¡Pam, pero a ver que cómo, cómo? cómo? Pero claro, como, como no me sigues en Instagram ni en Twitter, pues no te has enterado. Así que preparaos porque estas navidades llega la skin de Gref. No me enrollo más. ¿Os acordáis de que estábamos regalando un iPhone 12? Pues sí, lo estamos regalando. Si en este canal llegamos a las 10.000 personas utilizando el código MRDNEOX en la tienda de Fortnite, regalaremos un iPhone 12, este no es 12, pero regalaremos un iPhone 12 y además 10.000 pavos en Fortnite para un ganador ¡Oh! ¿Os ha molado, no? Pues ya está, venga, a participar todo el mundo Empezamos con una nueva aventura Hoy no tengo skins de fuego, pero la mochila es de, de, de fuego <risa> Bueno... Es un vídeo de Ghost Rider Por lo que debería llevar una skin de fuego Pero bueno, aquí estamos Ya sabéis de quién hablamos, ¿no? La cabeza en llamas, en forma de calavera Con una moto Tenemos nueva información Nuevas pistas, nuevas recompensas Que realmente creo que muy poca gente se ha dado cuenta de ello Y poca gente está hablando de esto hmm. Empezaremos hablando de la nueva imagen que ha sido filtrada online por todo el mundo Y de alguna manera nos muestra al parecer algún tipo de nuevo personaje o al menos su sombra Han aparecido muchas filtraciones sobre esta imagen que podría tratarse de un nuevo personaje del universo de Marvel Cuando los jugadores subieron el brillo a la propia imagen Descubrieron que se trataba del motorista fantasma Para quien no sepa, Ghost Rider es uno de los personajes de Marvel y, y bueno, es un tipo de fantasma en llamas Ya les estuve avisando hace días Y no nos sorprende la llegada de un nuevo personaje de Marvel al juego en esta temporada Lo mejor es que este propio personaje Lo más probable es que llegue en forma de Bose de jefe por la isla ya sabéis que tienen los jefes en Fortnite, no sus propias armas míticas y además su propia carta de la bóveda probablemente hemos visto un montón de gente hablando sobre la llegada del personaje y además enseñando dónde será su lugar secreto donde podrá ser el jefe queréis saber dónde es no seguirme oh. Dios mío, oh, no puedo creerlo, era demasiado obvio, la gruta, no es la gruta normal sino la calavera de la gruta es la gran pista, esta ubicación fue cerrada durante la temporada 3 y la temporada 4 también, parecía que realmente esta temporada iba a volver a abrirse pero hasta el momento se mantiene cerrada, hasta la llegada del nuevo jefe. Ya hemos hecho muchas investigaciones dentro del juego recientemente, justo en este lugar. Todo lo posible por entrar dentro de la gruta y descubrir qué se esconde dentro. Pero hemos descubierto nuevos archivos del juego y nuevos sonidos que nos enseñan... ¡Uh, uh, uh! Van a alucinar. Aparentemente está empezando a dar fallos la puerta trasera de la gruta. Ya sabéis que cuando Epic Games va a cambiar algún lugar en la isla... En ocasiones trae problemas y no cargan bien las texturas. Pues bien, eso está empezando a suceder justo aquí, ahora. Una de las ubicaciones de Fortnite que está esperando a ser reabierta de nuevo, justo en forma de calavera. En el mismo momento que un nuevo jefe, calavera, está llegando al juego de Fortnite. Uh, son dos ideas distintas, pero... Y ya sabéis, podéis unir una idea con la otra idea y, y ya os sale el resultado. Cracks. <ríe> Sería posible que el nuevo jefe motorista fantasma tenga su nuevo lugar como jefe. Podría tratarse del nuevo lugar en llamas por el motorista fantasma. Y los ojos desprenderían llamaradas de fuego. ¡Wow! Sería una locura. Aunque pensando... Ya sabemos que tenemos en el juego un jefe un tanto especial, como Wolverine. que se pasa caminando toda la partida de un lugar a otro? Podría llegar en forma parecida a este, rodeando y vigilando el lugar de la gruta. También es muy posible. ¿Cuál de las dos ideas le gustaría más a la Neox Army? ¿Os gustaría más que la gruta se abra y podamos entrar lógicamente para... ¿Batallar contra Ghost Rider? ¿O prefieren que Ghost Rider ande más o menos cerca de la gruta caminando siempre para vigilarla? Os leo en los comentarios. ¿La gruta abierta de nuevo? ¿O el motorista fantasma caminando por la isla? Así que ahora, hablando sobre la nueva skin de Groove. El Grecox. Quería enseñaros que Gref. Ya ha dicho oficialmente cuándo saldrá su skin Nosotros la Neox Army preveíamos que saldría en la temporada 5 en navidades Ya que cada temporada están sacando una skin del Icon Series Y sabíamos que iba a ser en navidades ¿Y sabéis cuándo va a salir? En navidades uh -huh. O al menos cerca de las navidades vaya en diciembre Y lo que os he comentado al principio Si quieren ganarse estas navidades un nuevo iPhone 12 totalmente gratis o 10.000 pavos en Fortnite, tan solo deberán estar suscritos al canal con la campanita activada, dejar su poderosísimo like y comentar su parte favorita del video, ya estarán participando y chicos, de corazón, ¡vamos a conseguirlo! Yo sé que vosotros podéis, el motorista fantasma está por llegar a la isla de Apolo para ayudar a vencer a Galactus en el gran evento final de la temporada. Además Galactus está cada vez más y más cerca. Más y más cerca. Pronto lo tendremos ya sobre nosotros. Y debemos juntar todas nuestras fuerzas y poderes de superhéroes para lograr vencerlo. ¿Creen que realmente podremos vencer a Galactus? Yo creo que sí. Debe... Debe perder la memoria como la perdió Thor al entrar en la isla. Y además debe olvidarse de sus poderes al entrar en el bucle. Hmm, pronto lo sabremos. Espero les haya encantado el video de hoy, familia. Nos vemos mañana con un nuevo video, cracks. ¡Chao!